Hola amigos de Mexcam, les saluda de nuevo su amigo Daniel y estamos aquí con un nuevo video, como ustedes pueden ver en pantalla estamos dando un paseo por el Skytrain, en este momento vamos saliendo de la estación de Nanaimo y nos vamos dirigiendo a la estación de Commercial Broadway, como pueden ver es un tren elevado este casi no se nota pero si sí estamos este, arriba esa banda que están viendo en medio es donde pasa la electricidad por lo tanto si ustedes pisaran ahí morirían electrocutados no es como otro sistema de trenes por ejemplo en guadalajara donde en la parte superior este, está tomando la electricidad aquí la está tomando en la parte inferior como pueden ver aquí está pasando otro tren en la dirección contraria como pueden ver, hay mucha vivienda ya a los lados, zonas habitacionales, iglesias, etcétera, etcétera, avenidas. Una de las ventajas que tienen los trenes elevados es que no afecta al tráfico. No sé si ustedes recuerden la serie de Smallville, en algunas escenas de peleas se ve al fondo un puente. Pues, ¿qué creen, amigos? Era el SkyTrain de Vancouver, porque esa serie se grabó aquí. Ya estamos llegando a la estación del Commercial Broadway. De hecho, esta estación se conecta con otra línea, con la Millennium Line, que esa va por Coquitlam. Como pueden ver, esta estación está en remodelación porque va a haber mejores accesos para poder irse a la otra línea. Todas las estaciones las están remodelando. No crean que se construyó y así se dejó, no, sino que sí les da su buena manita de gato. Bueno, así decimos en México, es una expresión popular. Algo que tengo que resaltar es que tiene mucho acceso por elevador para personas con capacidades diferentes en sillas de ruedas, lo cual es muy bueno, escaleras eléctricas. Ahora, ¿cuánto cuesta el Skytrain? Bueno, el Skytrain como el sistema de camiones cuestan igual. Cuesta 2 dólares con 80 centavos. Para los amigos de México, son aproximadamente $42 pesos mexicanos. No sé para otros amigos de otros países cuánto sea en su moneda local, pero pueden googlearlo sin ningún problema. Para que se den una idea cuánto cuesta el camión en Guadalajara, cuando yo me vine en abril del 2017 costaba $7 pesos, no sé si lo incrementaron estos días, pero bueno, de $7 pesos a $42 pesos es una diferencia muy considerable ahora no sé si lo habrán notado pero se estarán preguntando y cómo es que puedo grabar enfrente no tiene conductor y la respuesta es no estos trenes son automatizados y tú tú puedes ir eh, donde iría el conductor puedes ir grabando o puedes simplemente ir viendo el paisaje generalmente ahí se sientan los niños para ir viendo la experiencia miren al fondo ya se ve la ciudad de vancouver cada vez nos vamos acercando más a esta ciudad ¿Cuánto me demora a mí desde la primera estación, que es la de King George, hasta la última estación, la que está en Vancouver, en lo que es el Waterfront? Aproximadamente unos 30 a 35 minutos. Realmente es bastante rápido. Pero yo que vivo en Langley, me tengo que trasladar a Surrey, a la estación de King George, y eso son 40 minutos en camión. Según eso, hay planes futuros para continuar el Skytrain hasta Langley, pero pues sabrá cuándo lo irán a hacer. Miren, como pueden ver al fondo se ve una bola de cristal plateada, esa es la estación de Science World, de hecho ese es un museo, el museo de telas o el museo de la ciencia. Miren, aquí a un lado hay un storage o un lugar donde tú puedes guardar tus cosas, eh, por ejemplo si te vas a mudar y no tienes donde dejar tus cosas, ahí las dejarías, te cobran al mes, no sé cuánto cobran, luego investigaré un poco más acerca del tema. En este edificio rojo que está aquí a la derecha hay una escuela de inglés, es una de las más baratas, cuesta alrededor de $450 dólares cada seis semanas. Hay para que echen números y cálculos por si quieren venir a estudiar inglés aquí a Vancouver. Y prácticamente aquí ya estamos en el downtown, como pueden ver los grandes edificios, esos son este, vivienda, no son edificios administrativos ni oficinas, no son viviendas, son bastante, bastante caras alrededor de 1 o 2 millones de dólares es irónico que estas viviendas sean tan caras aquí en el downtown y cuando estos vecinos bajan a la ciudad este, se van a encontrar con un montón de homeless o vagabundos ahí en la calle cagándose no no terrible pero bueno ellos quieren pagar tanto dinero para vivir en un lugar donde vive mucha gente por diosera drogadicta etcétera Quizás exagero un poco, pero sí van a encontrar muchos homeless aquí en esta zona. Recuerden el video que hice acerca del Festival del Sol? Ah, pues se hizo aquí a un ladito, en el lado izquierdo. Esa carpa es la carpa del cid du Soleil. Eh, estaba el espectáculo de Curios. Realmente no estaba tan caro, costaba 49 dólares. Pero yo quise ir y ya no había boletos todo el mes de diciembre. Me tendré que esperar a otra ocasión a que venga otro espectáculo de Cirque du Soleil. La próxima estación es la estación de Chinatown Stadium. Eh, bueno, aquí está el, lo que es el barrio chino, uno de los barrios chinos más aburridos que he conocido en toda mi vida. Súper, súper aburrido, o sea, los comercios cerrados, o sea, no hay casi gente, o sea, ¿qué pasa? y aquí tenemos los estadios el estadio de hockey de rogers arena y también tenemos el estadio del bc place donde se juega lo que le llaman aquí el soccer a mí me zurra que digan soccer para mí es fútbol pero bueno y también hay un equipo de fútbol americano pero para ellos es fútbol <risa> porque digo aburrido porque realmente es aburrido el barrio chino de aquí de vancouver yo conozco el barrio chino de los ángeles california el de chicago Inclusive el de Ciudad de México este, hay más movimiento, más comercio que, estos, que este barrio chino. Que por cierto pronto iré a ver un partido de hockey, los Canucks de Vancouver contra los Kings de Los Ángeles. Eh, cuando vaya al partido grabaré video y por supuesto que lo subiré aquí al canal para compartirse los amigos. Bien, a partir de estos momentos el tren ya no es elevado, ya es subterráneo. Eh, es lógico porque ya estamos en el downtown o en el centro de Vancouver y bueno pues todo el trayecto es subterráneo también quería mencionarles que existen los compass cards son unas tarjetas electrónicas que tú los compras ahí en las estaciones cuestan 6 dólares y tú las puedes recargar es más barato consumir este el tren o cualquier camión o el Sivas que ya hice un vídeo al respecto porque cuesta 2 dólares 20 centavos hay un descuento por utilizar el compascar tú puedes recargarlo inclusive en línea con tu tarjeta de débito o crédito esta estación que acabamos de llegar es la estación de granville aquí es donde me bajo para ir a los bares a los antros y pues está muy padre aquí pues si quieren venir a cotorrar esta es la estación chida la próxima estación es la burra y la próxima es la de waterfront como les estaba comentando, eh, también pueden recargar esas tarjetas en algunas farmacias, por ejemplo en la farmacia de London Drugs. ¿Cuántas líneas de tren hay aquí? Hay cuatro. La que va de la King George hasta Waterfront, hasta el centro de Vancouver. Del centro de Vancouver a Coquitlam, que esa es la línea Millennium. También está la de Canada Line, que va al aeropuerto de Vancouver. Esa se inauguró en el 2010, después de los Juegos Olímpicos Invernales. Una forma muy económica de viajar al aeropuerto. Y finalmente, la línea de West Coast Express, que se va del centro de Vancouver hasta Mission. Mission ya es bastante lejos, eso se encuentra arriba de Adolfsburg. Chequen el mapa, ahí les estoy marcando donde se encuentra Mission. Como pueden ver aquí en Burrard, está dando un giro bastante fuerte, puesto que es una curva, porque ya nos estamos trasladando lo que es el Waterfront, ya donde llegan los barcos, los cruceros, y ya ahí nos conectamos con North Vancouver o el norte de Vancouver. Puedes cruzar en carro en un puente o puedes ir en el Civas o el camión marino. Muy bien, continuamos con nuestro viaje amigos. Este, la razón por la cual no incluyo el audio que se grabó en ese momento es porque en ese momento estábamos platicando temas que quizás a ustedes no les va a interesar y diciendo puras estupideces. Bueno, estábamos otorgando ahí con los que yo iba. Entonces por eso no puse el audio original para nada más concentrarnos en el video que estoy mostrándoles ya para finalizar quiero mencionarles que también se puede recargar la tarjeta para el pase del día o el pase del mes qué significa esto por ejemplo el pase del día que te cuesta 10 dólares te puedes subir a todos los camiones todos los trenes y todos los barcos que tú quieras durante todo el día hasta las 12 de la noche y el pase del mes es lo mismo pero es todo el mes sin embargo aquí el pase del mes es por zonas zona 1 zona 2 y zona 3 eh, sin embargo si tú cruzas de una zona a otra no te cobran más pero tienes hora y media para llegar desde una zona hasta la última zona bueno amigos, ya estamos llegando a la estación de Waterfront, que es la última estación. Aquí ya podemos ir a los muelles. Y bueno, pues gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Si les gustó el video, compártanlo con sus amigos. Den clic en manita arriba y nos vemos en futuros videos. Adiós.